Creencias irracionales. Cuando pensaste y te diste cuenta de esas creencias que no te valen absolutamente para nada, sino que al contrario, te anclan al fondo de la miseria. Tengo que gustar a los demás, tengo que ser más inteligente que, tengo que ayudar a los demás, tengo que no ser egoísta, tengo que, tengo que, tengo que. Y al fin y al cabo, son chantajes emocionales que te han hecho desde pequeño. No vamos a parar ahora mismo quién tiene la culpa, no se trata de eso. Se trata de arreglarlo, se trata de arreglarlo, de ponerle solución. Así que escribe en un papel rápidamente las 10 creencias limitantes más importantes de tu vida para empezar a cambiarlas. Cáchalas, edítalas, crea unas nuevas positivas que te van a ayudar a olvidar con amor y compasión el pasado. Crecerás, sigue para más.